Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, o debo decir, bienvenidos a Selección Literaria. Tengo una excelente noticia. Selección Literaria, como ellos dicen, juegan a elegir los mejores libros producidos en el año. Bueno, aquí en la categoría 5, Selección de Relatos de Autores Argentinos, nominados 2016, 50 títulos, estamos Ariel Urquiza, Cristian Acevedo y Marcelo Di Mano acá estoy yo con la mayor astucia del demonio le agradezco mucho a la gente de selección literaria y también les agradezco mucho a ustedes si tienen ganas de votar mi libro ustedes son los jueces la votación la tienen que hacer eh, les voy a dejar el link abajo y la tienen que hacer por inbox ¿eh? es un mensaje que vieron en el chat del facebook lo tienen que hacer por ahí porque es secreto así que bueno, si les gustó la mayor astucia del demonio Entren ahí en la selección de relatos autores argentinos nominados y votenlo. Y lo mismo para todos los libros que les gusten. Les mando un abrazo y gracias por todo. Este fue un añazo y vamos a seguir celebrando 50 nominados de una punta de libros. Hasta pronto.